Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Y hoy tenemos este querido y hermoso CDA Me he tomado unos días de licencia de vacaciones del WOT y del canal Porque estaba un poquito hasta la coronilla de, de, de, de cosas personales Así que he decidido tomarme unos pequeños días para descansar, bajar un poco y volver con toda la energía, con toda la energía, ¿bien? ¿Qué nos pasa hoy? ¿Qué tenemos hoy? Bueno, análisis de tanque premium CDA AMX, sabemos que significa que es la empresa francesa que fabrica de tanques CDA 105, tanque premium cazatanques de nivel 8, CDA cañón de, assault, cañón de asalto 105 milímetros, por eso es el nombre que lleva, ¿bien? Bueno, ¿qué podemos decir de este vehículo? Bueno, podemos decirte lo siguiente, que es un cazatanques que tiene muchas cosas buenas y tiene algunas malas también. En líneas generales, ya les voy adelantando que es un excelente cazatanques, ¿bien? Si tenés la posibilidad alguna vez de adquirirlo, yo realmente te lo recomiendo. Si te gustan los cazas, si sabes jugarlo, te lo recomiendo. Encima, la otra cosa eh, beneficiosa, por decirlo así, es que lo tenés acá, en el árbol tecnológico. Lo puedes adquirir directamente aquí mismo. ¿Ves? Aquí está, le pones, eh, bueno, ahí dirá comprar, yo ya obviamente lo tengo, pero ten en cuenta que es un, es una, una buena adquisición si te gustan los cazatanques, ¿bien? Eh, así, muy, muy por arriba, muy por encima, pequeñas contras que tiene y eh, podemos decir que no tiene, primero no tiene torreta, ¿bien? Eso ya es un gran, un pequeño inconveniente, por decirlo así Después, la otra cuestión que tampoco es un gran problema Es que es hit en vez de APCR Pero no pasa nada, es una excelente hit Creo que es de las mejores del juego ¿Por qué? No tanto por la penetración, 3-10 no está mal Obviamente vas a penetrar casi todo Pero el tema es que eh, al estar a una larga distancia Si tenés obstáculos, como decirlo, casas que se destruyen y demás Lugares donde la munición pueda llegar a explotar antes de que toque el vehículo enemigo. Y la munición no te va a servir. Y probablemente, tal vez si estás en una situación media jugada. Puede que hasta que te detecten incluso por disparar ese tiro. Que va a terminar en una, una casa de madera. O explotando en cualquier lado. Bien, ese es un pequeño problema. Ahora, si una vez que le enganchas la mano a eso, que le tomas la mano. <coughs> creo que no vas a tener ningún problema. Porque es más, muchas veces te va a pasar de que no va a hacer falta ni que tires la munición hit. ¿Por qué te digo esto? Porque tenemos... Vamos a meternos en el cañón directamente, ¿bien? Vamos a meternos en el cañón y podemos ver que es un vehículo que pega unos 390 de daño por disparo, chicos. 390, es un montón. Muchas veces vas a sacar unos 420, 440, 410, más o menos. Obviamente otras veces también vas a estar pegando unos 370, unos 360 incluso, pero... Así es la vida, lamentablemente Lo importante es que es un daño bastante aceptable, ¿bien? Después, la penetración promedio Tenemos una penetración de 260, ¿bien? Con este con este proyectil, con la munición estándar Que la munición estándar, ten en cuenta que es APCR, ¿bien? O sea, es algo muy muy bueno porque no es AP Entonces, al no hacer, al no hacer AP, es como que mmm, tenés mayor posibilidad de, de penetración, ¿bien? Eh, fíjate que además la velocidad del proyectil 1525 De las mejores del juego De las mejores del juego Una penetración de 260 Que es la penetración estándar de, de, de un vehículo eh, De tier 10, de un vehículo pesado De tier 10 más o menos 258 260, por ahí andan 250 más o menos Por ahí andarán la munición estándar, hablo entonces, vos con tu munición primaria tenés 260 y es APCR. Y si no, en no el peor de los casos, si ves un vehículo bastante blindado, por ejemplo, un E100 a mediana larga distancia, es que con este no le vas a entrar en el frontal ni de casualidad, salvo que te muestre la pancita abajo. Y es que a veces, te incluso si está muy lejos, eh, te, vas, a, vas a rebotar. ¿Por qué? Porque la munición AP y la APCR en este caso. Pierden penetración con la distancia. ¿Bien? Pierden penetración con la distancia. Mientras más lejos esté el rival, menos valor de penetración vas a tener. Con la AP y con la PCR. Ahora, con las municiones explosivas no es lo mismo. La HIT no pierde penetración con la distancia. ¿Bien? Eh, la HIT, el único problema que tiene es, como les decía recién, toca algo. Que sea explosivo, eh, algo donde pueda explotar sin que llegue al vehículo enemigo listo, no llega la munición ese es un pequeño problema, ahora si estás en campo abierto y tu enemigo está en campo abierto, digamos vos estás atrás de un arbusto de lo que sea tirale tranquilo un buen jitazo. y le va a entrar bueno, después, eh, obviamente depende de los valores de, de, de, de si, por ejemplo, ya te digo, un Tito 3 un 310 le podés penetrar, ahora si lo tenés eh, que te está tapando la barriga y te está se está moviendo y... 500 metros es complicado pero bueno no, no hay que perder las esperanzas cualquier cosa vos probáis y después vemos si en la última le tiras un par de explosivas lo traquea lo perma traquea y te lleva todo toda la sitio esa es la otra eh, que porque el tema es que vas a ver tier 10 vas a ver eso es verdad eso es otra de las contras que me olvidé decirle recién muchas veces no siempre pero muchas veces vas a ver tier 10 y es un poco frustrante ¿no? en ciertas ocasiones no digo que siempre, pero algunas veces puede que pase Bueno, recarga 9.14, bien, porque tengo comida Si no, estamos recargando exactamente en unos eh, 9.55, más o menos Bien, 9.55 por ahí eh, El DPM no es el mejor del mundo Tampoco es el peor, fíjate, unos 2.561 O sea que estar recargando en unos 9.5, más o menos Para pegar unos 3.90 o unos 4 y piquito, no está mal, bien, no está para nada mal Velocidad de giro del cañón, gira bastante bien Obviamente acá viene uno de los valores que está muy bueno Que es el ángulo de depresión del cañón es menos 8 y 20 hacia arriba Lo de 20 hacia arriba está muy bien, la verdad que te va a ayudar un montón Y lo de menos 8 también, pensá que te podés poner en un lugar, en una pequeña lomada Aunque obviamente si es muy inclinada, no Pero si no, no hace falta que saques todo el vehículo para exponerte porque al tener menos 8 y al tener el cañón muy delantero y además al tener la parte frontal inclinada, o sea, va a bajar perfecto. Este cañón baja un montón. Hazme caso que baja un montón. Eh, bueno, acá viene uno de los pequeños inconvenientes que tiene el vehículo, ¿bien? Y por, el, y por lo cual yo lo equipo así. <ríe> Límites de movimiento del cañón hacia un lado y hacia el otro. Bueno, este es un problema. Tampoco es un gran problema, pero es un pequeño un pequeño problemilla Que es que no mueve mucho el cañón hacia un lado y hacia el otro Y eso, ¿en qué nos influye? En que vas a tener que perder la, o sea, el estatus de, de movimiento digamos, Vas a tener que poder, de perder el hecho de estar quieto en un lugar Sin moverte y poder disparar para un lado y para el otro Bien, Entonces, ¿qué, qué consecuencia negativa me trae eso para este vehículo? Y que por ejemplo, no te conviene poner el telescopio es una pena, porque con, porque con telescopio vas a ver unos, 500, unos 495, más o menos. Bien, 495, y ahora tenés que conformarte con unos 435, que no está mal tampoco. Pero es que... ¿Qué crees que te diga? Tampoco es la mejor visión del mundo, pero pensá que vos vas a estar atrás de unos arbustos y siempre vas a tener gente por delante. Eh, este vehículo no está hecho para estar en primera línea, pero ni de casuality Ahora te voy a decir por qué. Y te voy a decir las situaciones en las que sí puede estar... En primera línea, tranquilamente. Eh, como les decía. Límites de movimiento de cañón. Muy poquito. Por eso no le pongan red de camuflaje. No lo equipen con red de camuflaje. Esto es un consejo mío. Vos si después querés ponerle red de camuflaje. Telescopio. Y y, y no sé. Y, eh, garras de tracción. Ponésela. Está muy bien. Yo realmente no lo recomiendo. bien Porque apenas te moves... Con la red de camuflaje, perdés la red de camuflaje y apenas te moves con el telescopio, ya perdés el telescopio, dejás de ver lo que veías. Está bien que previamente lo detectaste, sí, está bien. Pero de última lo que puedes hacer es poner el telescopio, te pegás al arbusto, lo detectás, te vas para atrás a los 15 metros, que el arbusto sea, eh, que no sea transparente, ¿no? Que sea así como un bloque verde, que solamente puedas ver el contorno del enemigo y ahí disparás. Después te acercas, espera que se vuelvan a activar los telescopios y hace la misma maniobra. Pasa que ya el flaco se habrá ido, supongo, ¿no? Salvo que quiera recibir daño. Bueno, eh, yo por eso lo tengo equipado así. Con la barra de carga, con la óptica y con, la, con el mecanismo de rotación mejorado que hace que sea más preciso y que se mueva más rápido el vehículo. Bueno, velocidad de apuntamiento de 1,8. Bien, o sea, excepcional. La verdad que... No se les ocurra, esto sí que no, no No le pongan ajuste de mira mejorado Porque la verdad es que no hace falta para nada La dispersión es de 0.27 O sea, mejor imposible, bro 0.27 es una de las mejores del juego Creo que está beneficiada por el café A ver, un poquito más, déjame ver Sí, es 0.28 en realidad Yo porque lo tengo en café, pero si no es 0.28 Igual es Es que pensá que hay otros que tienen Bueno, no lo voy a comparar con la ISU Porque es una guasada pero el Guansu, 0.33, y es muy bueno. La 130, bueno, es 0.30, no está mal igual. 103, 0.33. Bueno, el Turtle, el mejor tanque del mundo, 0.35. Eh, el Scorpion, eh, el Scorpion G. No, el Scorpion 0.28, bueno. No sabés si estaba roto. Bueno, y encima con torreta. Eh. Mmm... Bueno, 0.27, ya, ya vemos que todo lo que tiene que ver con el cañón es excelente, excelente. ¿Puntos de vida? Bueno, acá, acá flaquea un poquito, mil puntos de vida. Eh, si lo comparamos con el Wansu, mil mil Pero ahora vamos a ver, acá tengo la comparativa. Eh, el Scorpion tiene mil ciento El tc 5 que bueno, no tiene nada que ver, mil quinientos, otra cosa, el Scorpion, mil eh, el Estreba S1 1000 también Pero es de, también como este de la vieja escuela fíjate que los nuevos ya vienen con un poquito más de vida bien 1400 El T-103 1250 Todos los que son relativamente más nuevos Que estos que son muy viejos Son de la vieja escuela del WOT eh, No los tocaron todavía Tienen 1000 puntos de vida Lo cual es muy poco En el sentido de que ¿En qué sentido? Si juegas contra tier 10 y te ven, como diría un amigo que se llama Nando, te hacen pollo. ¿Entendés? O sea, te hacen literalmente teta de vaca. Ten en cuenta que no tenés... O sea, lo que es, salvo en el frontal, que podés llegar a rebotar algún que otro tirito. Si Dios y la Virgen quiere. Si es que sos cristiano. Bueno. Que de hecho vas a rebotar algunos tiros. No te voy a decir que no este vehículo rebota algunos tiritos, ahora vamos a eso, 100 de blindaje frontal, 40 de blindaje lateral y 30 de blindaje de trasero, o sea, lo que es lateral y trasero, olvídate, ahora, en una posición así, con un poquito de una lomadita, te asomés, si no mostrás el bajo, podés llegar a rebotar algunos tiritos, porque fíjate el mantelete lo que ocupa también, es bastante, bastante troll, bien, el vehículo en sí, si no, le tiren, si no le apuntan, salvo que sea un tier 10 tirado de hit, que te las clava todo, olvídate. Eso ni hablar. Estoy hablando en situaciones con un poquito de suerte, que sea un tier 8, algún tier 9 tirado de estándar, algún tier 10 tirado de estándar, munición primaria. Ahora, si te tiran hit de un tier 9, 10, te las clavan todo, olvídate. No, no, ya está. Salvo que le peguen con un hit que en la oruga y safe pero si no. No, no chance. Eh, ¿Qué les iba a decir? <coughs> bueno. Si te ven, estás básicamente muerto... Porque un tiro del arti te saca unos... con Respecto a los puntos de vida, digo, ¿no? Un tiro del arti te saca más o menos... Eh, unos 500... poner una artillería de tierra 8, 9 o 10... Unos 500... Y algún tirito que te comas por ahí... Son 400... Te quedas con 100 de vida... Con suerte, eh, con suerte... Si la arti te pega un tiro de 600... Y un tiro más, estás muerto... Chao, listo, a tu casa... Cosa que tal vez... Con otro vehículo no te pase... Porque tenés 1250... Y... Ya tiene que ser un tiro al arte y un tiro... Gordo, para que tiene que meterte... Luego tiene que pegarte 600, más o menos... 600, 650... Entonces, ahí sí... Acá... Con un tiro al arte... Tranquilamente te saca 500... O sea... ten en cuenta eso... Entonces... sí si, eh, Por ejemplo... Bueno, nada, ya está... Se, se entendió, ¿no? Está claro... O sea, los... La, del frontal... Puede llegar a rebotar algún tirito... No es un canonen... Que no va a rebotar nada... No es un Wansu que te rebota más todavía que el, que el CDA, eh, por inclinación, porque tiene más blindaje y bueno. Eh, eso. Bueno, acá se viene lo rico, ¿bien? Acá se viene lo, lo, lo, lo delicioso. Potencia del motor 720, voy a decir, bueno, no es mucho, pero el tema es que pesa 27 toneladas. 27 toneladas es bastante poquito y tiene una potencia específica de 26,39, bro. Es la velocidad de, de un. Ni siquiera es la potencia de un tanque medio. Es la potencia de los perdón de los viejos ligeros. No de los ligeros con ruedas. De los viejos ligeros. Bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que eh, es una potencia muy, muy elevada. La verdad que es muy, muy buena esta potencia. Prácticamente unos 20, Casi unos 26.5 eh, es un montón. Pensá que casi son muy pocos los, los vehículos que se mueven. Mira, el Scorpion que vos decís, bueno, ¿tenés potencia para moverte de un lado al otro del mapa? Mira. 18. 18. El Wansu también tiene más o menos media movida. 15.8. Eh, el Canonen, el Canonen que se mueve más o menos rápido. 18, 19. Bueno, este tenés 26.39. O sea, pum, pum, es, es una máquina. Es, se mueve como ninguno, creo Y yo le pongo este también, el mecanismo de rotación Porque a veces te van a querer trolear Pero incluso hasta vos podés llegar a escaparte Salvo que sea un ligero que gire muy bien y demás, ¿no? Pero si no, es que a veces con algunos medianos Que son medios pesadetes Te van a querer rodear y se les va a complicar un montón Se les va a complicar un montón Porque gira relativamente bien Y además eh, con el mecanismo gira mejor Y es rápido, 55 Obviamente no es el mejor del mundo, pero 55 ¿Qué velocidad tienen los ligeros? ¿70 más o menos? O sea, es un tanque medio sin torreta, ¿bien? O sea, pensar... Un tanque medio livianito, o sea, tirando muy ligero. Se mueve muy, muy bien el vehículo. Muy bien, realmente. Por eso, también le digo que que le pongas ópticas revestidas no está mal. Porque no está mal que trates de buscar una buena posición. Más cuando las partidas, viste, ya se van definiendo. Y tal vez te quedan tres de aquel lado. Y acá también somos tres. O cuatro y cuatro, más o menos. Y vos tenés que ir viendo por alguna zona. Bueno, si te ven, te podés escabullir, te podés escapar. Si ve que te vienen dos, tranquilamente te das la vuelta y te rajás. Porque. Eh, no, te quiero, no te voy a decir que no te van a alcanzar. Pero que te vas a poder esconder, por lo menos. Vas a tener tiempo de, de escabullirte y de ponerte atrás un, de un. De un seto, de un arbusto De lo que sea O sea, que movilidad, 10 de 10 Bien, excelente Bueno, <coughs> camuflaje Camuflaje tenemos Un 45% en, eh, del vehículo Inmóvil sin disparar, lo que está muy bien 9,58% Con el vehículo eh, inmóvil Pero luego de haber disparado, igual está muy bien 9,58%, o sea Puede que más de una vez estés eh, si el, Un vehículo pesado, por lo general No te va a detectar Sería muy raro que te detecte. Obviamente si lo tenés a 50 metros. Te, te, te detecta ya por cercanía. Pero digo que a. 350 metros. A 400 metros. A 300 metros. Salvo que estés sin ningún arbusto delante. Si te pones un poquito para atrás. Incluso sin la sala de los 15 metros. Un vehículo pesado puede que no te vea. Puede que no te vea. Probablemente no te vea. Eh, con el vehículo en movimiento. con 12. Y 6.09. Disparando. 761. Lo cual está más que muy bien. Es, es excelente, la verdad. Y además fíjense que el perfil es bastante bajito. Bien, es bastante, es bastante chatito. Y te podés eh, esconder bastante, bastante bien. Lo jode un poquito la cúpula esa, pero vaya, no pasa nada. Tampoco es cosa de otro mundo. Y acá tenemos 435 metros de visión. Recuerden que me faltaría a mí una habilidad. Que esta habilidad se la puse hace un montón cuando compré el tanque hace mucho. Y eh, yo le hubiese cambiado la habilidad, por ejemplo, de lo que es el camuflaje tranquilamente por el, lo que tiene que ver con visión, ¿bien? Para darle, para darle un poquito más de reconocimiento. Y ahí sí estaríamos ya en los 4.45 metros. Así que yo les recomiendo que las habilidades... En el comandante le pongan eh, la, bueno, hermanos de armas, esto sentido... Eh, Conciencia de la situación Y, y después reconocimiento Y al último camuflaje No te cambia tanto la ecuación En no solo, bien um, Pero bueno, básicamente eso chicos Acá les puse una comparativa Para que, bueno, el al alcance de señal me, me olvidé 798 que es excelente Bueno, entonces La comparativa Tiene que ver con el Canon en el panzer Con el wensu 120 y con el CDA ¿Por qué las pongo a comparar? Porque más o menos tienen que ver, ¿bien? Fíjense los otros vehículos que tenemos aquí en el garaje. Que no voy a meter una 130PM que no tienen nada que ver. La 152K no tienen nada que ver. El Scorpion no tiene un TC5. El Estreba C1 puede ser, pero como tiene ese, esa forma de... de, de esa hidroneumática mmm, no me terminé de cerrar. Entonces... Lo más parecido es el Su para mí y el Canonen. ¿bien? Eh, entonces vamos a ver la comparativa. La comparativa tiene que ver entonces con esto que tenemos aquí 390 pega el CDA Bien, lo mismo que el Canonen. Y fíjense que el Wansu, uno de los mejores también en casa tanque de tier 8 Pega eh, 440 Es una bestialidad lo que pega este Wansu Algún día le voy a hacer un análisis a este y se van a morir Está muy bien este vehículo Acá eh, el Canonen se lleva las palmas con 268 pero déjame ver, déjame ver una cosa porque después sigue el nuestro con 260 y después el Wansu con eh, 248. El Wansu 120 penetra 310 con hit, bien, igual que el CDA. Y el Canon tiene eh, hit que penetra 330. O sea, en las palmas se la lleva en todos los casos el Canon, ¿ok? 268, 330. 2.48, 310 con hit, el Wansu. Y 2.60, el CDA, 310 con hit. Cadencia de fuego. El Wansu se lleva las palmas. Obviamente es un vehículo que recarga en 7.9... ¿Escuchaste bien? 7.9 para pegar 440. O sea, te mete 500 cada 7 segundos y medio. Cada, cada 8 segundos. Es una bestia. Eh, el nuestro CDA está pegando en los 9.14. Y el Canon Canonen Panzer. 105. Eh, está pegando unos 9 unos 9,45. Tengan en cuenta una cosa. Déjame ver una cosa del... Eh, que sí, claro, ese es el tema. El tema es que acá tenemos un cañón de 122 milímetros, ¿bien? Eso es lo que cambia. Por eso cambia el daño de 3,90 a 4,40. Recuerden, como les dije en el video anterior, los cañones más o menos tienen un radio de, de, de, de daño. De acuerdo al grosor, al, a los milímetros del, del tanque, ¿ok? Del cañón. Bueno, velocidad de giro de cañón. Acá el Wanzhou gira tremendo. Después segundo el CDA. Y tercero el Canon Jet Panzer. Después ángulos de elevación y depresión. Menos 8 más 20 es el que estaría ganando el CDA por menos 8 más 20. El, le sigue el Canon con menos 8 más 15, un poquito menos. Pero la depresión es la misma. Y el Wanzhou acá se queda un poquito corto. Obviamente tenés que equilibrarlo, si no está rotísimo. Es menos 6, 15 hacia arriba. Después, eh, límite de movimiento de cañón. Lo que dijimos: 10 un poquito limitado hacia los costados. 10 para Guansu. 15. Aquí gana de cabeza el, eh, el canonen. Después, de velocidad de apuntamiento. Acá gana el canonen de cajón. No Olvídate. 1.58 apunta. Hace tuc, cierra retícula al toque. Muy preciso. Muy preciso también. Le sigue nuestro querido CDA, muy bueno, con 1.8 y 2.62. El Wansu, acá también tienen que equilibrarlo, porque si no, sería una bestialía. 2.62, muchísimo. Este es el, el cierre de retícula de un pesado, básicamente. Pero bueno. Dispersión, acá gana nuestro querido CDA con 0.27. Le sigue nuestro chat panzer con 0.28 y el Wansu con 0.33, que no está nada mal tampoco. Después, DPM gana el Guasú. Obviamente, pega 4.40 cada 7 segundos y medio. O sea, es imposible. Después le sigue el CDA con 2.561. Y tercero, el Canon y el O sea, fíjense que dentro de todo están bastante parejos los tres. Eh, en casi todo, bien. No, no, no se sacan... Bueno, el Canon le saca diferencia en penetración a los dos. Eso sí es verdad. Y además tiene la misma depresión. Y además, yo creo que el Canon es de lo mejor, sí. Te podría decir, pero mejor perfecto Bueno, acá se viene uno de los. Se plantea una de las grandes diferencias, ¿bien? Entre los dos y el Canon. bien El Canon acá lo que tiene que ver con puntos de vida: 1050, 1100 para el Wansu 1000, como les dijimos, para el CDA. Ahora, el frontal del CDA tiene 100, ¿bien? Lo cual un poquito inclinado, Se hace unos 180, hasta unos 200, 200 y piquito, puedes tener algún tipo de, de chance. 120, el Wansu rebota un montón. Obviamente ya te digo Un tier 10 Tiene te hit Te las clava todas En situaciones normales Si tenés un poquito de suerte Lo angulaste un poquito El chabón te tira un poquito Para arriba Y no sé qué pum, rebotó Puede ser Tenés chance El Wansu En su tier Rebota mucho Rebota mucho Y acá se viene la, Lo malo del es del Que tiene 30-38 Bien o sea Ahí lo mata Lo mata, lo mata eh, Y acá el CDA ta, Tenés cierto tipo de cobertura Bien Con el canon Te tiene una explosiva Te vuelan en el frontal del CEDA una explosiva no te va a doler tanto No te va a doler, no digo que no te duela No te va a doler tanto Bueno, después Potencia específica, básicamente todo lo, Vamos a resumir esto en potencia específica En 18,98 Del el Canonen, que está en el segundo lugar eh, El último sería el Wansu Con un 15,85 Y en primer lugar la estrella de este vehículo Es 26,34 Como dijimos, el motor es una bestia John. Esto es una Ferrari Velocidad de rotación. Bueno, el canon es, in, es introleable. Es imposible de trolear Canone porque gira sobre su eje. O sea, no, no. El Wanzhou también gira muy bien. Este está gira bien, pero ya le cuesta un poquito más en ese sentido. Eh, bueno, camuflaje. Eh, 948, podemos decir así. Para el Wansu se lleva las palmas de una. Después 840 para el en ya panza. Y 761. Pero no se dejen engañar. Esto es un excelente número igual. Es muy bueno. Está por encima de los de cualquier vehículo que no sea casa del juego, ¿bien? Obviamente no son los 999 del E25, pero está, está bien. Bueno, después... Eh, lo que tiene que ver con detección, 458, 416 y eh, 496, no sé por qué tiene 496... Ah, porque lo tiene como si tuviera telescopio. Bueno, eso es... Le quería mostrar como si tuviera telescopio. 496. Es lo que yo le decía hoy. 495, le dije yo. Pero, 495 vería con telescopio. Si no, viene eh, viendo unos 436 metros de visión. Y la radio 798. Y está igualmente la radio. No me cambio la ecuación. Pero está, está muy bien. Así que, bueno, amigos. Déjenme en los comentarios qué les parece el vehículo. Si se lo comprarían, si no lo tienen. Si lo tienen. Si les gusta, si no os gusta. Eh... Y déjenme en los comentarios también qué quieren que analicemos el próximo video que es análisis de vehículos premium. Yo no sé si vamos a estar analizando el de Tier 5, creo que el francés, a ver, creo que me habían pedido eh, este creo que habían pedido. Estamos, unos me habían pedido este, después otros me habían pedido. ¿Cuál era el otro? Que les dije al principio. Háganme acordar. Eh... Bueno, no me acuerdo. No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Pero... Sí, tengo un par de, un par de casas, así que... Hay, hay para analizar duro y parejo acá. <risa> un montón. Así que, bueno, amigos, nada. Eh... Cualquier cosa me lo dejan todos en los comentarios. Dejen ese quito suscríbanse con la campanita. Los quiero mucho, cuídense y nos veremos en el próximo video. ¡Mua! Chau, chau.